Yo me casé a los 17 años y antes no se pensaba en, en cuántos hijos se iban a tener o qué se les iba a dar, sino que se tenían los que Dios le mandara. De mi madre y mi padre fuimos nueve, así que solo yo quedé de los nueve que hubo en mi familia. Yo nunca trabajé, porque él nunca me permitió. Él decía que el varón era para sostener a su casa, la hembra para cuidar a sus niños, para recibir al esposo cuando llegara de su trabajo y así viví durante 25 años cuando uno sentía ya estaban los niños entonces yo tuve 9 10 digamos entonces yo los tuve cada dos años eso fue voluntad de Dios porque yo nunca planifiqué ni con ninguna cosa porque antes no había antes no había inyección no había pastillas y no como ahora que ahora ya hay ese método del, del ritmo que dicen, eso no sabíamos antes nosotros así que simplemente es, se vivía ahí ya.